Hasta la comuna de Cauquenes llegó el pasado viernes el jefe regional de Subdere Maule, Hugo Silva Lemus, junto a la coordinadora regional de seguridad pública, María José Gómez, para entregarle a la alcaldesa de Cauquenes, Neri Rodríguez, concejales y directivas de las uniones comunales, el anuncio de la asignación de recursos a través del Programa de Mejoramiento Urbano PMU de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, por más de 149 millones de pesos, para los proyectos mejoramiento y ampliación de luminarias peatonales y ampliación del sistema de teleprotección en el marco del plan Más Seguridad, Más Comunidad en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ustedes pueden observar un poco más arriba, no sé si la cámara lo puede enfocar, pero si no yo les voy a contar y yo creo que ya muchos eh, se han dado cuenta que se están realizando trabajos aquí en nuestra plaza de armas, donde estamos situados, para mejorar la iluminación. Eh, todos quienes queremos ocupar estos espacios públicos nos habíamos dado cuenta que la iluminación era escasa haciéndola tremendamente insegura por lo tanto nosotros como municipio hemos estado preocupados del tema de la seguridad pública y la ocupación de los espacios públicos desde que llegamos acá y para muestra está precisamente este botón que no forma parte de estos planes de seguridad pública pero sí eh, habíamos desarrollado precisamente con esa mirada ya dentro de poco esperamos que estén los focos y hasta los postes en su gran mayoría instalados para que podamos eh, inaugurar esta nueva cara para nuestra plaza ¿ah? que, que va, va a poder ser ocupada hasta altas horas de la noche en forma segura para las vecinas y vecinos complementando precisamente eh, este proyecto y también el proyecto de cámaras ¿ah? que ya fue adjudicado son siete cámaras que se van a instalar en la zona céntrica, especialmente de Cauquienes, y de algunos puntos de entrada y salida de Cauquienes que son claves. Tenemos el proyecto que voy a anunciar el día de hoy. Este proyecto es un proyecto de mejoramiento y ampliación de luminarias peatonales en la zona céntrica de Cauquienes. Eh, ahí al lado podemos observar eh, las zonas que cubre este proyecto. Por un lado, eh, no, no me voy a poder mover por el tema del micrófono, pero si pueden observar arriba donde está el número uno y alrededor de la Plaza de Armas, el edificio consistorial va a ser... ¿Lo puedes mostrarte? Muchas gracias. Primero que todo, abarcando la zona del edificio consistorial, la zona del pasillo que está frente a donde está el Banco Estado, el municipio, la delegación provincial, Correos de Chile... Ah, va, va a tener un cambio de luminarias, que son las 20 unidades que se muestran en sus paneles, ¿cierto?, de iluminación. Paneles horizontales que se muestran abajo pero no solamente nos hemos preocupado de esa zona que creemos que es tremendamente importante, sino que también de nuestro barrio comercial. Y nuestro barrio comercial se ubica principalmente en la calle Victoria. Es así como desde Carrera Piento hasta la calle Claudino Rutia habrá un aumento en las luminarias con esa característica, son luminarias ornamentales de luz LED a que van a mejorar precisamente la iluminación de esta zona, eh, eh, que van a ser instaladas por la zona sur, precisamente, por la vereda sur de la calle Victoria, desde Carrera Pinto, como decía, hasta Claudinurrutia. La prevención del delito la sensación de seguridad pública es algo que eh, está eh, a flor de piel de todas las ciudadanas y ciudadanos y es por eso que se creó un programa junto con eh, la Subsecretaría de Presión del Delito, en donde se han financiado eh, distintas iniciativas, para poder eh, llegar eh, a, a esta problemática. Es, es como este el caso de la, de la iluminación, que es algo tan crucial y tan eh, eh, solicitado por las vecinas y vecinos que yo he estado aquí en Cauqueni y que me, eh, la ha llamado la atención, y que la alcaldesa ha escuchado esto y ha gestionado con su equipo. También se va a financiar, eh, hay una línea de financiamiento de... De, de ampliar las cámaras de televigilancia en la comuna y estos dos proyectos contemplan aproximadamente 150 millones de pesos que van en directo beneficio de las vecinas y vecinos de la, de, las, eh, de Cauquena. El gobierno está absolutamente comprometido con... Eh, Financiar las iniciativas que nos presenten la, las distintas autoridades eh, locales. Como lo mencionó antes, el subdere es muy importante para el gobierno de Gabriel Boris, nuestro gobierno, darle seguridad a la gente, a nuestros vecinos y vecinas. Y eh, hay un importante rol de la, del espacio público en esta seguridad. Nosotros, mejorando el espacio público, vamos a entregar más seguridad a nuestras vecinas y vecinos. Hoy estamos entregando recursos a través de subdere para que la sensación de seguridad caiga y podamos caminar más tranquilos por la Plaza de Cauquenes. Esta alianza que se ha hecho entre Subdere y la Subsecretaría de Prevención del Delito viene a mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Finalmente, Subdere entra, entrega los recursos y nosotros como subsecretaría eh, analizamos la, la parte técnica. Sin embargo, yo creo que sin gestión esto no, no hubiera podido ser posible. Y agradezco eh, en realidad de corazón... La gestión nuevamente eh, que ha hecho la alcaldesa Neri Rodríguez acá en Cauquenes. Yo hace rato vengo trabajando en, en la coordinación de seguridad pública y la verdad es que antes Cauquenes no tenía nada.